Y en un suspiro se enciende la vida La habitación se llena con tu luz Será un regalo de la vida Tenerte aquí a media luz Mi corazón no para de decir Que yo sin ti no puedo vivir Mi corazón no para de decir que yo sin ti no puedo vivir sin tu luz luciérnaga que brilla sin tu luz faro de alejandría Llega la noche y se abre esta herida Sangre negra supura la vida Tú con tu luz aplicas la tirita Como el agua del mar que sana esta orilla Mi corazón no para de decir Que yo sin ti no puedo vivir Mi corazón Y yo sin ti, no puedo vivir Sin tu -o -o -o, luz tierna, que brilla Sin tu -o -o, Faro de Alejandría Sin tu -o -o, luz, Luz que brilla Siento